En la antigua Mesopotamia, si morías quemado, tu espíritu no encontraba la paz, pues tu cuerpo no había recibido los rituales adecuados para preservarse. Entonces, se creía que tu espíritu habría atormentado a los vivos, asfixiándolos y dejándolos mudos o produciéndoles gritos de dolor. Es decir, te convertías en un tipo de demonio. Para aplacarte, debías recibir agua para aliviar tu sed.